¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos a uno, porque no hay siete más. Dos a uno. ¡Baltando! ¿Qué, ¿Qué tal mi gente hermosa y guapísima del mundo internet de YouTube? ¿Qué tal todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien mi hermano Nos hemos venido ahora con mi querido amigo Henry eh, a ver la final de este partido histórico Que la verdad estoy muy emocionado Porque es primera vez, eh Primera vez que yo estoy en un, pues, este Estadio aquí eh, Siempre lo he visto en el televisor Pero hoy voy a ver por primera vez Cómo es el ambiente vivir allá adentro Y algunos de ustedes me habían dicho Que, pues, es por ahí como entre 3 a 0 Que alianza lleve 3 Y Águila lleve, pues, una 2 2 y... 3 a 2, así que la verdad que me, me podrán decir por qué diablos no te he puesto la camisa de Alianza, mi querido hermano lo que pasa es que <coughs> quiero hacer algunas entrevistas de algunos hermanos ahí de la Águila también y Alianza a ver qué opinan, así que para evitar problemitas y saber sobre todo eh, cómo funciona esto cálmalo con calma, bueno y aquí está bicho, el ambiente que se está viviendo ahorita en el estadio, cuéntame cuánto crees que queda la Alianza, mi hermano la verdad que este partido va a estar Sogado, mira pues... algunos me dicen que la alianza va a quedar 3 a 0. va a ganar no, no no no esa es mentira y pues este partido se define por un gol a cualquiera mama. de los dos equipos Ahí yo está. soy albo pero los Dios. dos equipos andan parados y si gana alianza va a ser gol de arizala Ahí está, ahí está la barra de la Alianza, mi hermano. ¡Oye! ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? 2 ¿Sí? a 1 ¿Sí? para que no se sientan más 2 a 1. 2 a 1, vamos, 2 a 1, ahí está. hecho ah, ahí está en la barra de la Alianza, bien activa, bien feliz, 100% de corazón ahí, a la gente que lo apoya de este, de este bien, bien, ¡Bien alegre! Bueno, ese es el ambiente que se vive aquí en el estadio. Yo sinceramente siento que va a ganar de corazón a Entramos. Démosle ya, vamos a entrar ahorita. Ya aquí en el ambiente del de partido de la Alianza contra el Águila, y la verdad que está bien interesante, Está explicando Henry que es la, la, lo que se siente la general y, y aquí también en la alianza la general. Y hay tres tipos de barra aquí, mi hermano. Está bueno, bicho, la verdad que está súper regido. Vamos a ver cómo termina este partido, es interesante. Eh, sinceramente, eh, vamos a apostarle. Yo, yo siento que gana 3, 3 a 2. Por ahí, así, alianza se lleva a los tres, águila se lleva dos. Yo siento que así va a quedar, eh, así que vamos a ver qué pasa, qué sucede. ¿Y como dice? ¡Hijo de... No! <risa> Ahorita estamos esperando que nuestra, nuestro equipo de Alianza entre, loco, para poder cantar el himno eh, a todo corazón, a todo pulmón. Ahí está el brother reentrenando, mi hermano, listo, el mejor portero de la historia, loco, para ganar este campeonato.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 sobriety struggling with my anxiety are you feeling the insanity anger inside of me there is a war in me and it keeps trying to meet me I never hold the vanity papi ganó alianza ganó alianza mi hermano, mi hermano? alianza pues ganó a cuatro de los penales, hermano. Aquí quedaron uno a uno. Es eh, oficial. Alianza acaba de ser el campeón. qué impresión en Macom. Wow, increíble. Alianza, una vez más, campeones. ¡Venga, o sea, No aguanto, ya la